En este vídeo vamos a ver cómo controlar el tiempo en nuestras animaciones de forma sencilla utilizando un mecanismo que se llama las interrupciones en Amstrad. En nuestras animaciones vamos a necesitar que cuando pintamos un fotograma esté un determinado tiempo en pantalla antes de pasar al siguiente o antes de moverse. Así que tenemos que controlar ese tiempo si queremos que sea uno determinado y no que sea muy rápido o muy lento. Y vamos a ver cómo el mecanismo de las interrupciones nos permite hacer exactamente ese control para tener el tiempo que nosotros queramos. Vamos a ver cómo funciona en teoría. Si recordamos este diagrama, esto lo que muestra es cómo tenemos el chip CRTC que es el Catowdray Ray Tube Controller, como ya dijimos la última vez, que es el que se encarga de leer de la memoria de vídeo constantemente y lo que lee lo va enviando al monitor para que sea dibujado en pantalla. Bien, pues este chip no funciona él solo, hay más chips alrededor que hacen cosas que tienen que ver con el dibujado en pantalla. En concreto, si ampliamos nuestro diagrama, tenemos que el CRTC se relaciona mucho con un chip cercano que se llama el Gate Array. El Gate Array es un chip que tiene múltiples funciones, que a lo largo del curso hablaremos mucho de él, sobre todo cuando tengamos que hacer efectos gráficos especiales en pantalla, pero por ahora solo nos va a preocupar una de las cosas que hace. Eso que hace es que se llama la generación de interrupciones, y vamos a entender cómo funciona este mecanismo, porque ese mecanismo le da... Una información a nuestro procesador, al Z80. El Z80 es un procesador que, como hemos visto, está constantemente leyendo cosas de la RAM, viendo qué significan y ejecutándolas. Pero además de eso, permite que alguien en ese proceso constante de ejecución le moleste, le diga, eh, oye, que pasa algo y que tienes que prestarle atención. A esa molestia, por así decirlo, a esa señal, a eso se le llama una interrupción y esas interrupciones en la placa del AMSTRAD CPC las envía el gate array, el gate array le envía esa señal al Z80 y le dice oye, para lo que estés haciendo y presta atención a lo que yo te digo, bien pues esto es una cosa que nos va a servir a nosotros para controlar el tiempo, vamos a ver cómo, bien el CRTC, el chip que está constantemente leyendo de la memoria de vídeo y enviando a la pantalla lo que hay que dibujar, tiene una serie de contadores internos, en particular uno de ellos cuenta el número de líneas horizontales de pantalla que se llevan ahora mismo dibujadas. Líneas horizontales que van de un lado a otro de la pantalla, dibuja una línea y cuenta aquí uno más, dibuja otra línea, cuenta aquí otro más y va contando en particular y por defecto hasta 52%. 52 es exactamente la sexta parte de la cantidad de líneas que va a dibujar en total en la pantalla, que van a ser 312. Esto tiene un propósito y el propósito es avisar de ello al gate array, es decir, se dibuja una línea y cuenta 51, se dibuja otra línea, cuenta 52 y cuando llega a 52 entonces produce un aviso al gate array, le dice oye, ya he contado 52 líneas de pantalla y cuando el gate array recibe este aviso de que ha contado el CRTC 52 líneas, en ese momento es cuando el gate array genera una señal de interrupción que va a parar a nuestro procesador para interrumpirlo y decirle oye han pasado 52 nuevas líneas de pantalla, esto le permite a nuestro procesador contar el tiempo porque exactamente cada 52 líneas de pantalla le va a estar llegando una interrupción y eso a nosotros nos da un mecanismo muy sencillo para controlar tiempo en nuestras animaciones mediante una instrucción que en principio no parece para ello pero que nos va a servir que es la instrucción HALT la instrucción 76 HALT lo que le dice al Z80 es simplemente párate, no hagas más nada y el Z80 se para, deja de procesar no hace nada más y se queda quieto ¿hasta cuándo? hasta que le llega una interrupción cuando una de estas interrupciones llega al Z80, invalida el hecho de que le habíamos dicho que no hiciera nada, es decir, el Z80 se despierta, hace caso a la interrupción y vuelve otra vez después a procesar de forma normal, leyendo de la memoria, siguiente instrucción, eh, entendiéndola y ejecutándola. Esto nos permite a nosotros generar retrasos. Nosotros le decimos al Z80 halt y él se queda parado hasta que llega la siguiente interrupción y entonces vuelve a procesar. Y eso ha generado un retraso que nos va a permitir a nosotros controlar tiempo que va a estar una animación en pantalla. En particular tenemos que saber cuánto duran estos retrasos y es que se generan 300 interrupciones por segundo. Exactamente... Cada, una de, cada vez que son 52 líneas de pantalla estamos hablando de que es un sexto de la pantalla, es decir, hay 6 interrupciones por cada vez que se dibuja entera la pantalla, lo cual quiere decir que estas 300 corresponden a los 50 fotogramas, las 50 veces que se redibuja entera la pantalla en un segundo. Esto nos permite a nosotros saber el tiempo exacto que vamos a tardar si utilizamos HALT, bueno, no es exacto, hay ligeras diferencias, pero para nosotros va a ser como si fuera exacto por ahora. En particular, si hacemos un programita como este, que lo único que hace es una luz parpadeante, es decir, hacemos que parpadee 4 bits de la pantalla, 4 bits, 4 píxeles de la pantalla, parpadean, se encienden, se apagan, se encienden, se apagan. Esto de aquí, esta primera parte, mete en el acumulador en A un FF, que sirve para poner los 4 primeros bits los cuatro primeros píxeles a color rojo y esto es lo que los pone porque escribimos en la dirección C000 de pantalla. A continuación hacemos tres veces halt, eso nos va a generar una espera, es decir, esto se hace, el procesador se queda parado durante un tiempo hasta que le llegan tres interrupciones, con concretamente que es el tiempo más o menos que durarían estas tres líneas de 52 de pantalla aquí hay 52 líneas aquí también y aquí también con lo cual más o menos el tiempo que dura eso en dibujarse es lo que va a estar aquí el procesador parado y a continuación hacemos lo mismo que hemos hecho antes pero con 00 en vez de con ff para volver a poner los colores los 4 píxeles del color del fondo y nuevamente 3 halts para esperar lo mismo y esto que vuelve la ejecución otra vez aquí a la línea 4000 saltando 14 hacia atrás, 14 que son los 10, 14, perdón no 18 hacia atrás, que son los 16 bytes que hay aquí, más los 2 que ocupa esta instrucción. Bien, esto si os fijáis, esperar tres veces y esperar tres veces, esperar 6, y hemos dicho que 6 es exactamente lo que tarda en dibujarse una pantalla, así es que este código lo que va a estar haciendo es ejecutándose una vez, por cada dibujado de pantalla, con lo cual parpadeará dos veces, el problema que tenemos con esto es que probablemente lo que va a ocurrir es que nosotros no veamos parpadear a lo que hay aquí, porque como se va a dibujar en una posición aquí de pantalla y cuando pase por aquí el barrido de las de electrones se dibujará esto que hemos puesto en rojo, si cuando estamos por aquí más o menos es cuando lo ponemos otra vez en azul oscuro lo hemos cambiado pero en pantalla no se ve porque el haz de electrones no ha pasado todavía por ahí. Entonces todo esto avanza y si nosotros solo esperamos aquí tres halts, como eso no va a dar lugar a que el haz de electrones vuelva a llegar ahí, este no se va a ver nunca. Solo se va a ver uno de los dos. Estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta con respecto al tiempo y con respecto al uso de halt Es muy importante saber simplemente por ahora que 300 halts equivalen a un segundo y que por tanto los tres halts que, que hemos puesto aquí equivalen a una centésima de segundo y que si queremos alinearnos por ejemplo con lo que tarda una pantalla en dibujarse con poner seis halts estamos asegurándonos que desde una operación que hacemos hasta la siguiente pasa exactamente el tamaño entero de una pantalla o sea que el barrido de las de electrones habrá pasado por la pantalla al completo Bien, eso es lo que nos va a ser de utilidad a las interrupciones a nosotros por ahora en este nivel, en el que lo que vamos a hacer es utilizarlas para provocar retrasos y asegurarnos de que cosas que dibujamos en pantalla permanecen en ella el tiempo correspondiente. Ahora ya sabemos por qué la instrucción halt funciona y hace exactamente esta operación gracias a las interrupciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.